Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a él. El día de hoy continuaremos con la parte número 2 de tablas de multiplicar. ¿Qué veremos? Continuación del método anterior de las tablas, desarrollo de las tablas de multiplicar del 10 al 12 y por último una práctica aleatoria con las tablas luego aprendidas, luego de haber sido aprendidas. No siendo más, comencemos. ¿Qué se debe tener en cuenta? Luego de haber copiado las tablas varias veces, como se explicaba anteriormente, se procede a preguntarlas. Si no han visto la primera parte, los invito a que vean las tablas de multiplicar parte 1 para que esto quede más entendido. El enlace se los voy a dejar en la parte de arriba. Segundo. Se debe hacer el ejercicio de que alguien no las, no las pregunte primero de forma ordenada de un número específico para verificar. Tercero, se deben hacer también preguntas de forma aleatoria para garantizar que hayan quedado bien aprendidas. Este ejercicio se puede hacer cada día o puede hacer alrededor de dos semanas. Bueno, veamos.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 10 por 9, 90. Miren lo particular. Al número se le agrega el número 0. Entonces, el 4, miren que se agrega el 0, le daría 40. Y así sucesivamente. Veamos la tabla del 11. 11 por 1 nos da 11. 11 por 2, 22. 11 por 3, 33. 11 por 4, 44, 11 por 5, 55, 11 por 6, 66, 11 por 7, 77, 11 por 8, 88, 11 por 9, nos da 99. Ahora sigamos con la del 12. 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4, 48, 12 por 5, 60, 12 por 6 nos da 72, 12 por 7, 84, 12 por 8, 96. Y por último, 12 por 9 nos da 108, entonces acá tenemos la tabla del 10, 11 y 12, complementando las tablas. No olviden que se procede de igual manera que en el caso anterior. Vamos a ver cómo preguntarlas y verificar que hayan quedado bien aprendidas. Veamos. Empecemos por una, un número específico. Vamos a empezar por por la tabla del 8. O sea que vamos a preguntar el 8. Entonces, para esto es importante que un familiar o una persona nos colabore. Quiere decir, que ella va a elegir un número y lo va a preguntar. Entonces, diría 8 por 1, espera la respuesta, le voy a dar 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, 56, 8 por 8, 64, 8 por 9, 72. De esta manera se puede hacer. Pueden tomar el número que ustedes prefieran. La idea es que pregunten toda la tabla completa. Ahora vamos a hacerlo de... Forma aleatoria. Te invito, si es la primera vez que ves uno de estos videos, que te suscribas a mi canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Continuando, tenemos lo siguiente. Vamos a preguntar 5 por 4, al azar. Un número elegido al azar, eso nos tiene que dar 20. Elijamos otro, otra combinación. 6 por 8 nos da 48. El siguiente, 9 por 6, nos da 54. Elijamos otro. 8 por 4 da 32. 7 por 9, 63. 3 por 5 nos da 15. Y 5 por 2 nos da 10. Esto es muy bueno porque permite que el estudiante se familiarice en desorden con las tablas. Cuando tengan dificultad, les aconsejo que le digan al niño que está aprendiendo que si no recuerda 5 por 4 lo invierta, que es lo mismo que decir 4 por 5. O 9 por 6 se invierte, que es lo mismo que decir 6 por 9. De esta manera podemos refrescar, si en caso tal no recordamos una tabla de número específico, pero al voltearla nos puede facilitar encontrarla más fácilmente. Con esto terminamos este video. De esta manera hemos aprendido las tablas de multiplicar. Muchas gracias.